Información llega desde Santa Cruz, eh, dictan sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para Walter Ruperto Monasterio por los delitos de infanticidio y feminicidio al haber quitado la vida de cuatro menores de edad, condena que deberá cumplir en Palma Sola. Eh, la jueza ha ordenado que se cumpla en, en el penal de Palma Sola. Eh, por el momento no, no, no, no, no ha manifestado nada en cuanto al hecho. Doctora, eh, se escuchó de que el Ministerio Público no actuó con medidas suficientes desde el principio. Eh, ¿Me puede explicar un poquito y des desvirtuar lo que se está comentando? No, en cuanto a las medidas de protección se otorgan eh, siempre que existen denuncias, ¿no? En este caso, verificado los sistemas aquí en la Fiscalía de Guarnes, no se tiene eh, ni una denuncia que hubiese realizado la víctima, la señora. Eh, mamá de los menores, no entonces el ministerio público al haber tenido conocimiento de alguna denuncia de manera inmediata se hubiesen otorgado las medidas, pero si no existe denuncia alguna no habría puesto en conocimiento algún maltrato, entonces no existen dichas medidas. En cuanto a la salud eh, aparentemente le han dado de alta y bueno le han dado de alta y aparentemente se encuentra bien eh, excepto con algunas fracturas que que es evidente que tiene en la pierna. Sí, ¿Esto quiere decir de que va a ser trasladado inmediatamente, doctora? La orden es un traslado inmediato, no para que vaya a cumplir la pena.